Sigue muy activo lo que son los partidos políticos, porque precisamente en el día de hoy el presidente del partido de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, acudió a la Junta Central Electoral precisamente para depositar un nuevo padrón donde asegura que supera el millón de afiliados. Informó la fuerza del pueblo que se había propuesto precisamente el objetivo inicial de llegar a un millón de miembros registrados y validados. Precisamente por ello, sobrepasaron la meta. Su máxima dirección acudió personalmente a la Junta Central Electoral a hacer la entrega de dicho padrón, señores. Al parecer los partidos políticos siguen activando a manera de poder lograr y captar nuevos militantes y llevan a cabo esto. Precisamente en el día de hoy, el doctor Leonel Fernández estuvo en la Junta Central Electoral llevando a cabo lo que es el depósito de este padrón electoral. Señores, indirectamente, no sé cómo llamarle, porque hay importantes expertos que dicen que esto no es campaña, que esto es simplemente activismo a nivel de lo que es la militancia, que todavía no hay campaña, pero... Los partidos están activos.